Amigos, ¿saben ustedes qué es el significado? No el significado de la vida, ni el significado de su existencia, sino simplemente el significado. Yo tampoco, y posiblemente nadie. Por eso es un concepto filosófico tan interesante y tan esquivo. Si quieres darte una idea de más o menos qué es, te invito a ver el video de Cliché. Te recuerdo que un buen estilócrata tiene un amplio criterio y para tener un amplio criterio hay que conocer muchos conceptos. Te dejo la liga a continuación y debajo del vídeo No olvides que apoyando estos proyectos ayudas a que sigamos produciendo contenidos de estilocracia para ti.